Bueno, hola a todos de nuevo. Hemos grabado este vídeo como despedida del curso fundamentalmente para daros las gracias por vuestra participación activa en el mismo. La verdad es que para nosotros ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora. Inicialmente no pensábamos que íbamos a contar con una participación tan masiva. Habéis ido más de 5.000 participando en el curso eh, en algún momento del mismo y por lo tanto queríamos daros las gracias. También queríamos transmitiros el mensaje de que lógicamente esperamos que lo que habéis visto en el curso os sea de utilidad tanto para vuestro ámbito profesional como personal de cara al futuro. Bueno, y quizá os interese conservar los materiales del curso. El curso estará abierto hasta el 8 de abril. Hasta esa fecha podéis descargar los apuntes en PDF, por ejemplo. Y en cuanto a los vídeos, que no se pueden descargar fácilmente, en realidad están en YouTube. Entonces, lo que vamos a hacer es proporcionaros un enlace a una lista de reproducción y podéis verlos cuando queráis, porque en principio no los vamos a abordar. También nos habéis preguntado muchos por un certificado de aprovechamiento, que es algo que no depende de nosotros los profesores, sino de Universia o X o nuestra universidad. Bueno, pues justo ayer se acaba de decidir y va a ser de la siguiente forma. Cuando acabe el curso, oficialmente el 8 de abril, vas a ver en tu página de la plataforma un enlace para descargar un diploma de aprovechamiento del curso. Y ese diploma aparecerá automáticamente cuando hayas completado el 80% de las actividades. Cuando sea así, podrás descargar ese diploma. Bueno, lógicamente también nos interesa mucho conocer tu opinión con respecto al desarrollo del curso. Eh, si bien ya lo habéis manifestado en los foros, eh, vais a encontrar una encuesta de satisfacción en vuestra página personal del curso eh, de Miriada, pero nosotros hemos desarrollado una encuesta propia, bastante cortita, para que podamos acceder a los datos ¿no? y conocer vuestra opinión de primera mano. En ese sentido, lógicamente, os agradeceríamos mucho que tomaseis cinco minutos para completar la misma. Y bueno... Tenéis nuestras direcciones de correo electrónico, también nuestra dirección del Twitter, o sea que podéis conectar, eh, contactar con nosotros cuando queráis. Y yo creo que nada más. Queremos repetir nuestro agradecimiento por habernos acompañado hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero en cualquier caso existen muchas herramientas. Pero ¿por qué se desarma esta roda. ¿Pero por qué facuilleo? ¿Ya, ¿Ya? Bueno, se puede, se puede el Se mueve el vegetano. Cantón, este tazón. Granada. ¿Está grabando? Sí, sí, está grabando. Sí. Bueno, no sí. yeah.